A nosotros nos preocupa mucho el medio ambiente, por eso hemos decidido ayudar mediante la recolección de PET, pero, ¿qué es el PET? El grafetalato de polietileno, mejor conocido como PET, es un plástico utilizado principalmente en botellas de plástico y textiles. Su reciclaje es muy importante a nivel mundial, ya que es uno de los plásticos más utilizados en todo el planeta. Nuestro proyecto básicamente trata de recolectar la mayor cantidad de PET para poder reciclarla, pero, ¿qué es reciclar? Reciclar es un proceso que se lleva a cabo para convertir desechos potencialmente útiles en nuevos productos, reduciendo así el consumo de nuevas materias primas. Energía, la contaminación del aire, del agua y reducir los efectos de gas invernadero en el planeta. Por eso es tan importante reciclar. ¿Sabías que en México, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, una persona consume alrededor de 7 kilogramos de PET? Lo que al año arrojaría un total de 780 mil toneladas. Este proyecto nace y se lleva a cabo en el Estado de México por alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan. Nuestra meta es recolectar una tonelada de PET al y con eso, contribuir con nuestro pequeño granito de arena. Queremos agradecer a todos nuestros seguidores, ya que sin ustedes, la página no tendría el alcance que tiene ahora. Y a ti, que no nos conoces, te invitamos a que te unas y le des like a nuestras páginas, nos encuentras como una mosqueta. Y recuerda que reciclar es un deber universal.